Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Qué gustazo que anden por acá, que se estén dando chance de revisar el canal en este off-season. Y pues bueno, como siempre hay noticias, ¿no? Este, bueno, antes de pasar con las noticias, este, que aclarar algunas cosillas que pasaron con este canal esta semana. Eh, como, como ustedes saben, y como todos estamos viviendo, pues ya las cosas empiezan a normalizar... ¿no? Ya cada vez empieza a regresar todo un poco más a, a, a la normalidad Y con esto pues regresan nuestras actividades cotidianas Y por cuestiones de, de, de, pues de, de trabajo En la semana tuve que salir de viaje y, y pues bueno, traté de hacer todo lo posible para subir el canal ¿no? este, el, el programa del jueves La verdad es que casi no dormí pero lo terminé subiendo miércoles. Y luego me di cuenta, o alguien por ahí me comentó. Este, lo está subiendo miércoles. Dije acá, sí si es miércoles. Ya no sabía yo ni en qué día estaba. Y este, ya luego lo reprogramé para jueves. Y pues creo que ahí se creó toda una confusión. Pero bueno, para los que no lo vieron o para los que se lo perdieron, este, ahí está en, en la galería, ¿no? En la revisión de la, de la conferencia de la División Sur, de la conferencia americana. Con los titanes. <risas> Los Tejanos, que fue el que me faltó. Los Colts y los Jaguares, que son los cuatro equipos ¿no? que vamos a enfrentar esta, en esta temporada. Y bueno, ahí está ahí está el, el, el análisis de todos estos equipos. La verdad es que muy ad hoc, sobre todo por el tema de los Titanes. Que, pues bueno, se vino más información. ¿no? También hablando de eso, este, ustedes se dieron cuenta, no hubo simulación este fin de semana. Y la verdad que sí la hice. Esta vez sí, no, no, no fue que no, no la hiciera yo. Sí la hice. Este pero pues algo pasó ahí con YouTube, ¿no? Y, y este, y no, no, me lo dejó pendiente, ¿no? Me dejó subir el video, lo intenté ahí algunas veces y me lo dejó pendiente y, y este, y no es choro, aquí les dejo, aquí les voy a dejar la imagen, ¿no? De mi, de mi, tengo mi aplicación de YouTube Studio y ahí, ahí les voy a dejar para que no crean que, que es choro. Precisamente lo hice contra los titanes, ¿no? Pues debido a esto que... que en primer lugar me no lo habían pedido por ahí, ¿no? Que jugara contra los titanes y sí, sí me parecía un juego como bien entretenido. <coughs> Luego se da esta noticia de, de, del señor este, Julio Jones precisamente hoy domingo, ¿no? Porque tampoco lo hice el sábado, la verdad es que llegué eh, corriendo, ha sido, les digo, una semana muy ajetreada pero lo hice el domingo dije, ah, pues miren, aprovecho que, que se dio esta noticia de Julio Jones y vamos a enfrentar a los titanes, a ver qué tal vienen, imaginarnos cómo podría ser contra el señor Julio Jones. Y lo hice, y está bien bueno, pero YouTube no me lo dejó subir. Voy a ver este, si me deja subirlo, este, y, y pues ahí se los dejo, ya sea en continuación con este video... ¿no? Al cual acabando este video empieza el gameplay O se los subo aparte, ahí chequenlos, ahí los voy a subir Voy a intentar a ver qué pasó ahí con YouTube No sé por qué no me lo dejó subir Pero bueno, aclarados estos puntos ¿no? que, que, que tuvo este canal esta semana este, Pues bueno, ahora sí pasamos a las noticias Y lo que deriva precisamente de este tema ¿no? De los titanes de Tennessee Que eh, pues ya, eh, se acabó por fin todo el hype del señor eh, Julio Jones y la verdad es que... Eh, ¿Cómo les explico? No es que me dé gusto que no llegue a San Francisco. Sería, Tendría que ser yo muy tonto para no haber querido que Julio Jones jugara con los 49. La verdad es que hubiera sido un, un, un treat o un arma eh, realmente... Híjole. Pues digo, imaginarme, ya lo habíamos platicado, imaginarnos esta ofensiva de los Niners... Con todo el arsenal que tiene, más Julio Jones hubiera sido una total y completa locura. Eh, claro que me hubiera gustado, claro que sí dije, pues bueno, ni modo, ¿no? Se nos fue. Pero la verdad es que, eh, por otro lado, yo sí fui de los que eh, se los comentaba. Yo sentía que, además de que no veía muy viable que, que lo hiciera San Francisco, porque creo que también en ese aspecto eh, la directiva de San Francisco no se ha caracterizado por, por hacer este tipo de contrataciones tan bombas. No Me refiero a jugadores tan, tan así tan importantes en el caso de Julio Jones. <coughs> Perdón. Eh, sí, a lo mejor en su momento Sherman, por el nombre que es Sherman, ¿no? Este, Default, pues que venía ahí de, de, de jugar en un buen equipo de Kansas. Eh, pero yo creo que la contratación bomba para mí de este offseason ha, este, ha sido Alex Mack. La verdad es que yo creo que estamos, nos pusimos a voltear mucho a ver como el centro, no, o como, como el receptor, porque pues bueno, es una posición espectacular, es una posición que, que sabemos lo que es Jolo Jones y los puntos que genera. Pero eh, a mí me parece que Alex Mack fue la contratación de este offseason para los Niners, porque creo que le va a aportar un montón, un montón a la línea ofensiva de los 49ers y eso... Va a generar que Jimmy G se sienta más tranquilo. pero Lance, el que llega a estar. Este, y esto va a generar resultados tanto en el ataque terrestre como en el ataque aéreo. Eh, son los héroes anónimos, ya lo hemos hablado. La línea ofensiva, ¿no? Es gente que no se ve mucho, que no tiene mucho foco. Pero, inclusive, si a mí me hubieran dicho, escoge Julio Jones o Alex Mack, yo hubiera escogido a Alex Mack todo el tiempo, ¿no? Me parece que con eso estamos bien. Además, Julio Jones decía que quería a alguien que... Que pudiera tirar pases de 60, 70 yardas, tal vez Trey Lance lo puede hacer, pero pues sabemos que Jimmy Garoppolo no es, no se caracteriza precisamente por, por, por tener un brazo muy muy potente, un cañonero y no muy preciso en pases largos, entonces eh, también por eso ahora lo veía complicado. Además de, de los dineros y que creo que, que, que San Francisco está está siguiendo un, un camino muy, eh, ya tienen un, un plan, ya tienen un plan trazado y creo que ellos ya saben hacia dónde van. Y parte de esto es eh, pues es construir, ¿no? Construir con gente nueva, sí tener algunos veteranos, pero es construir con draft, porque para mí las grandes dinastías, los grandes equipos en la historia del de fútbol americano, de la NFL, se han construido con draft, con gente joven. Una dinastía se, con, se, se construye a través de los años, no es ganar un Super Bowl, ¿no? Es ganar tres o cuatro y se va construyendo con gente nueva, nueva, nueva. Sobre todo barata en un principio, después empezar a mover piezas y seguir trayendo talento. Y la verdad es que Samarasco ya está bastante, bastante, bastante, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Eh, bastante ya eh, metido en problemas eh, en, en cuestión de draft, ¿no? Ya empeñ se empeñó mucho por Trey Lance y haber soltado una segunda que soltó Titanes es más, me parece, ¿no? Le dije una cuarta, algo así, compensatoria, una cuarta de 2024 es seguirte descapitalizando en cuestión de draft, y yo creo que San Francisco lo está haciendo bien, como va. El draft eh, es, es, es, tiene que ser la base de cualquier organización que quiere construir un proyecto duradero, y, y como les digo, pues no es que me dé gusto que no llegara Julio Jones, pero sí creo que fue la mejor decisión que pudo tomar la directiva. El proyecto está bien, creo que vamos bien, como se están haciendo las cosas. Eh, al final Julio Jones, pues tal vez sí, nos hubiera ayudado a, a ganar juegos, ¿no? Tal vez si no hubiera sido un arma como en su momento lo fue Randy Moss, ¿no? Que nos podía haber dado cierta profundidad en la posición. Pero tampoco es como que ya con Julio Jones éramos campeones, ¿no? Yo creo que el equipo como está así, puede ser campeón. Afortunadamente no llegó a un rival, ¿no? Que por ahí le estaban haciendo ojitos los Seattle Seahawks. que eh, Tampoco creo que, que Julio Jones les resolviera todos sus problemas. Este, pero bueno, solamente lo vamos a enfrentar ahí por, del, por ahí de la semana que es... 12 me parece, o 16, algo así, no, 16 son tejanos, este, la semana 13 me parece que son los dos titanes, entonces este, bueno va a ser un agarro bien fuerte, yo la verdad sí creo que es de los que podemos perder, por el desgaste que ya se va a tener, porque los titanes están fuertes, tienen una muy buena línea, muy muy buena línea ofensiva, Tannehill es un coverback que de repente hace bien las cosas. El mejor ataque terrestre de 2020, Derrick Henry. A.J. Yeah. Brown, ¿no? Ya, A.J. Brown ya es ya es alguien de quien preocuparse. Y ahora le pones a Julio Jones. Entonces, ese equipo va a ser bien duro, al menos ofensivamente, para detenerlo. Este, que aparte, A.J. Brown dice que le va. Ya había ya declarado, ¿no? Que si que llegaba Julio Jones, le iba a dar su un número. Veremos si sí lo cumple. Yo creo que sí. Va a empezar el nombre de Jones en los titanes y a ver qué número agarra ahora A.J. Brown. Eh, la defensa, pues bueno, ya analizaremos eso. Bueno, pero vean el programa del jueves que subí la semana pasada. Les digo, está, están buenos estos análisis. No es porque yo los haga, ahora sí que no es porque yo les diga, pero véanlos. Ya los que he hecho, ¿no? Fue el, el, el oeste de la nacional, el, el norte de la nacional, el sur de la americana. Y ahora, este, esta semana, pues nos toca revisar a los, a los equipos que nos toca enfrentar de acuerdo a la posición en la que quedamos la temporada pasada de las demás, conferencias, de las demás divisiones de la nacional y algún eh, equipo extra ¿no? por, estas, por esta temporada que se, que se extiende. Pues esta semana acaba este análisis. Repásense los otros tres, véanse el de esta semana y ya van a tener un panorama, según un servidor canal 49, más amplio de qué es contra lo que nos vamos a topar eh, para esta temporada 2021 de la NFL. Pero bueno. Por fin se acabó, y hasta aquí ya dejamos el tema Julio Jones, que para mí desde el principio, pues igual como les dije, era puro hype, ¿no? es Todas estas noticias que intentan crear mucha expectativa, y la verdad es que sí la crean, pero bueno, Julio Jones en los titanes, semana 13 me parece, va a estar bueno ese agarrón, sobre todo porque hay que ver cómo están nuestros esquineros para enfrentar a estos dos monstruos de Tennessee. Otras noticias, Weston Richburg ya por fin, ya habíamos hablado de que ya estaba en eso, que, que Shanahan ya había dicho que que pues posiblemente se iba a, a retirar ya, que era muy seguro y ya, por fin eh, Weston ridgeborg anuncia su retiro, lo cual es un movimiento lógico, ante la llegada de Alex Mack, por ahí está todavía, me parece Ben Garland, no sé si ya lo firmaron o no, o si tenía contrato, ya he hablado mucho de esto, pues mucha, demasiada información, pero me parece que por ahí está Garland, todavía... Entonces, pues Weston Richwood ya dice adiós. Eso nos libera dinero, ¿no? La verdad es que económico y financieramente nos, nos da más espacio para poder manobrar en 2022, que van a ser 208 millones de dólares de topes salariales, lo que está hablando la NFL. Y todo este espacio que se está haciendo, creo que San Francisco el próximo año va a poder nutrir el equipo. Ya tiene una base sólida draft, creo que lo va a poder nutrir de agencia libre. Algunos no alocarse, ¿no? Tampoco es la fórmula, pero va a haber dinero para esto y para nuevos contratos. Seguimos esperando el contrato de Fred Warner, yo espero que ya no tarde, no porque piense que se vaya a ir, pero sí creo que estaría chido que ya el señor ya tenga su contratito para que todos nos sientamos más seguros con el equipo, ¿no? Eh, ¿qué otras noticias, bueno, eh, Daniel Helm me parece que fue una lacerada de los 49 pues ya, lo pusieron en, en Wave y, y, y los waivers y pues ya, adiós, ¿no? Difícilmente creo que va a regresar, este, creo que el cuerpo de alas cerradas ya está muy nutrido Además llega este señor, eh, cómo se llama, ya habíamos hablado de él Es eh, Nicole, Nicole Pruitt, que viene precisamente de los titanes Supongo yo que pues, también ahí tratará de darle profundidad al cuerpo de, de, de alas cerradas de los 49 pues Todos sabemos que George Killers pues, es el titular indiscutible Pero será bueno ver si hay alguno otro más que pueda levantar la mano, sobre todo para otras eh, funciones para bloqueos, para darle de descanso a Killer. No sé si Ross Dooley va a dejarse, ¿no? Porque creo que todos estos van a pelear el lugar de Ross Dooley, Que me parece que es el end número 2 de los Niners en este momento. Pero bueno, llega este ya confirmado a los Niners. Este, vamos a ver. Yo creo que va a competir por una oportunidad. Y si no, al menos equipos especiales. Eh, llega otro receptor, Andy Jones, que estuvo con los Dennis de Detroit y también por ahí pasó en Miami. Pues la verdad es que creo que San Francisco todavía pues, sigue buscando algo ahí en los receptores, ¿no? Digo, Julio Jones está muy lejos del radar de los Niners, o no mucho, pero sí estaba complicado, pero sigue buscando receptores, este Andy Jones, pues no, la verdad es que no tiene mucho currículum, y yo creo que pues nada más va a venir a, a pasearse un rato en San Francisco, y seguramente lo veremos cortado antes del 53 final, como suelen ser este tipo de, de, de contrataciones, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ah, también ya se cortó a Josh Johnson, ¿no? este morenazo coreva que llegó el año pasado... ...que todos algún, en algún momento estábamos esperando a ver si Shanahan lo metía... ...a ver si Shanahan hacía algo... Yo, yo miren, tengo una teoría con esto de Josh Johnson... ...y el año pasado en algún momento toqué esto, no sé si alguno de ustedes lo recuerde... Eh, ...bueno, es toda esta situación de, de, de Nick Meebles, ¿no? ...que nos estaba echando a perder nuestras pocas esperanzas y todo... ...y dar que hacía lo que podía... Y toda la polémica de Inmigarópolo y la incógnita que iba a ser el mariscal de campo. Entonces, de repente se trajo a Josh Johnson y todos decíamos, pues bueno, ¿no? Eh, un coreback con otras características, un coreback movible, un coreback que puede hacer daño con las piernas. Eh, pues vamos a ver. Yo creo, yo tengo la teoría, ¿no? Salvo lo que ustedes puedan pensar, pero también por ahí yo leí alguna vez en una página especializada de los Niners. Ya ven que yo me gusta ahí andar de metiche navegando y leyendo. Insiders y gente de opinión Y en algún momento Shanahan decía Que quería ver qué podía hacer Su ofensiva con un coreback Con las características de George Johnson Yo creo que Shanahan No traía a Josh Johnson para que fuera su coreback Lo trajo para probar Esa parte Para probar esa, ese tipo de coreback En un sistema como el de él Y yo creo que algo le gustó De lo que sucedió ahí yo creo, que Josh Johnson, yo creo que Josh Johnson tuvo que ver en la elección de Trey Lance. Yo creo que Josh Johnson tuvo que ver en que, en que, en que Shanahan y compañía voltearon a ver a ese tipo de corebacks. Yo creo que algo vieron en, en prácticas, yo creo que algo vieron en, en, en video y, y yo creo que Shanahan se dio cuenta cómo podía potencializar su ofensiva con un coreback de este estilo. Obviamente, pues mejor, ¿no? Es lo que se supone que va a ser Trey Lance. Pero creo que ahora que ya está cimentado que, que Trey será el quarterback del futuro en San Francisco, pues yo, yo, yo, Josh Johnson ya, ahora sí que ya sirvió para lo que tenía que servir, y ya le dijeron adiós, este, y ni modo, ya fue despedido Josh Johnson. Yo creo que su carrera ya no va a tener mucho futuro. La verdad, eh, ya fueron muchos años de circular por muchos equipos, y ni modo. Pero si él, si Josh Johnson fue... Quien, quien le dio la idea a Shanahan de ir por este tipo de corebacks. Y resulta. Este, bendito sea Josh Johnson. Pero si no resulta. Este, va a ser. Híjole. Creo que, que sí. Va a ser un, un error haber, haber, haberlo traído. Porque entonces le, le, le cruzó los cables a Shanahan. <risa> ya eso ya lo veremos en un futuro. ¿no? Yo sé que muchos. El tema Trey Lance también causa mucha controversia. Yo sé que muchos eh, creen que sí. Va a ser el futuro. Otros creen que no. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. La cosa es que Josh Johnson se fue y yo tengo esa teoría, no sé ustedes qué piensen, ¿no? A lo mejor son mis loqueras, a lo mejor es que no he dormido. <risa> Porque la verdad casi no he dormido. Pero bueno, aquí estamos. este ¿Qué más? Delaney eh, Walker, ¿se acuerdan de esta ala cerrada? ¿No? De aquella camada del Super Bowl, ¿no? Híjole, esta camadota de, de San Marisco que, que pues, no era... Era el... el estaba atrás de Vernon Davis y de repente cuando se juega con doble ala cerrada... Era buenísimo, ¿no? La verdad es que tenía muy buenas manos, corría muy buenas rutas, era un gran bloqueador. Estuvo con los titanes y la verdad es que los ayudó mucho. Ya está muy veterano. Estamos hablando de 2012. Eso es casi... Hace casi 10 años de Delaney de Walker. Este Delaney Walker que conocimos, ya está muy veterano. Pero también creo que le va a venir a meter mucha competencia al cuerpo de, de, de, de alas cerradas. Si es que se queda, porque... No, no, no lo han firmado, ¿sabes? Se habló que viajó a San Francisco, o viajó a Santa Clara, iba a hacer ahí unos workouts con, con el equipo y no se sabe si, si, si se puede puede hacer que se quede en el equipo, ¿no? Con los 49s, pues este Pruitt y Walker que estuvieron pues, jugando juntos, podría ser que, que alguno de ellos o eh, juntos puedan funcionar, no lo sé. Yo si Del delaney Walker tuviera unos 8 años menos, sería. Yo, yo nunca entendí por qué lo dejaron ir La verdad es que a veces en algunas cosas me parecía mucho mejor Incluso que Vernon Davis a mí Pero bueno, fue de esos jugadores que... De todo el relajo que hizo Trent Barkley, ¿no? Este, pero bueno, estuvo en trabajos con los Niners Veremos si, si les llenó el ojo O si, pues nada, nada más fue de pasadita Y por último, noticia eh, Así que, que, que sonó pues, lo, de, lo de Ronald Blair ¿no? Que, que ya se fue al final pues no, ya no regresó a San Francisco, lo cual pues sí me... No me duele, pero sí me hubiera gustado que se hubiera en San Francisco. A mí me gustaba, creo que era un buen hombre de rotación. Sí, sus lesiones sí lo que quieran, pero era bueno. Y pues se va a reunir con Robert Saleh allá en Nueva York con los Jets, firmó con los Jets. Entonces Ronald Blair pues ya no será Niner, estará con los Jets de Nueva York y con su antiguo coordinador defensivo, ahora head coach, Robert Saleh. esos a, a, a reserva de lo que alguna otra noticia que esté en este momento circulando por las redes o que se haya oficializado, es lo que se ha sabido esta semana en torno a los 49 de San Francisco eh, no muchos movimientos o algunos que se están eh, registrando, <coughs> veremos cómo llegamos al 53 final yo ya más o menos empiezo prospectar este roster la verdad es que no quiero no me quiero adelantar no, no, no, no siempre hay sorpresas eh, me gusta hablar como de las cosas que sí están sucediendo y no, y no me gusta mucho especular a veces no, este, me quiero esperar a que ya esté el roster final para poder revisar a los jugadores que van a defender el rojo y dorado este 2021 ahorita hay como 90 y la verdad es que qué flojera ponerme a hablar de todos estos jugadores no tiene como mucho sentido yo creo que hay que esperar a que, a que todos a que se aterrice bien este tema ¿no? pero son los momentos que se siguen habla a, a, a, eh, hablando y que siguen sucediendo en, en, en la organización, este, ah, y pues por último ahí estuvo este, Kale Shanahan ¿no? en unas competencias ahí de carros. La verdad que no sé cuál fue, fue la que ganó el Checo. Que por cierto, felicidades al Checo Pérez que ganó un, una carrera. La verdad es que yo no sé mucho de automovilismo. Este, Miren, y sonó un carro. Yo creo que era el, el Checo Pérez. <risa> este, yo no sé mucho de automovilismo. Me gusta verlo de repente. Me gusta ver el NASCAR. Me gusta ver la Fórmula 1. No, no entiendo mucho, no sé mucho, pero. Pero sí sé que tenemos un mexicano ahí y que la verdad es un orgullo saber que ganó. Es un orgullo nacional tener a alguien así, que de repente pone tan en alto el nombre de nuestro país, ¿no? Este... Pero bueno, hasta aquí estas noticias de los Niners esta semana. Eh, como les digo, siguen sucediendo cositas unas que otras. Yo digo que van a seguir sucediendo, todavía tenemos pendiente el tema Warner, el tema Sherman. Este cosa que pues, no sabemos todavía ya en qué momento va a aparecer en los, en los, en los entrenamientos, eh, lo de Ford, hay muchas cositas todavía en el tintero que se van a seguir sabiendo conforme avancen los días. Pero bueno, ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify, ahí les dejo los links para que lo puedan escuchar, eh, el contenido del Canal 49, como les digo, esta semana que pasó? Pues fue una locura Y aún así ahí estuvo el Canal 49, Veanlo Si no lo han visto, de verdad ahí está en la galería Si no les llegó la notificación, seguramente fue Porque yo hice todo un relajo Ahí, que subí, bajé y luego volví a subir Y no sé qué, yo no sé si por eso tal vez ya no me dejó También subir mi gameplay YouTube, algo, algo pasó Pero voy a intentarlo subir también para que lo vean No sé si en este momento que aparezca Este podcast, ya esté la, la, la simulación, o Despuésito de, del podcast, a lo mejor hoy mismo ya más en la nochecita les subo la simulación para que para que la puedan ver, ahí los que todavía eh, eh, tengan chancecito de verla eh, La verdad se puso bien bueno este de titanes, híjole, me gustó mucho jugar con ellos, no, no, no me esperaba esta, este, este este equipo, está bueno, están buenos los titanes y con Julio Jones, pues para qué les digo las redes sociales, no se olviden de seguirlas como Canal Cuarentena Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram estoy como Canal Cuarentena Oficial. Ahí podemos platicar, de repente también me escriben al Gmail y ahí les contesto. Por cierto, apenas me escriben también para... me siguen eh, dando las condolencias por lo que ya muchos de ustedes saben, ¿no? De mi padre, lo cual les agradezco de muchísimo, de, de todo corazón. Además son un, un detalles bien bonitos es que no lo hayan conocido y me conozcan a mí solamente por esto y tengan esa... Esos bonitos eh, detalles a, a, para conmigo y para mi familia. La verdad, se los agradezco de todo corazón a todos y cada uno de ustedes. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Eh, ya vamos, ya les, les recuerdo que para los 5000 suscriptores voy a hacer algo. Estamos a menos de 100. Y para cuando lleguen los 5000 suscriptores, algo, algo. Algo les voy a regalar. Por ahí será una sorpresa. Tampoco os emocionen, ¿no? Este... La patria anda pobre, pero algo haré el esfuerzo para regalarles este, a todos los que han estado por aquí siguiendo el canal. O no a todos, pero a algunos. Haré alguna dinámica, alguna cosa por ahí para, para algunos felices ganadores. Regalarles algo conmemorativo del canal. Pero bueno, esténse bien pendientes porque ya estamos muy cerca de los 5.000. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra. Eh... ¡Go Niners!